Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, los que nos ven desde Facebook. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera y última clase, sesión gratis de bachillerato. Y pues vamos a presentarles el siguiente archivo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Y me dice así, ¿qué número, eh, cuál número rompe con el patrón de la serie? Y la serie 6, 12, 24, 42, 96 y 192. Ok, entonces, ¿qué número? ¿Qué número rompe esa serie? Es decir, ¿qué número no debería estar en esa serie? Pues vamos a ver qué está pasando con cada uno de ellos, ¿no? Pues vamos a ver de 6 a 12 qué operación se está haciendo. Como que se ve que se está aumentando, ¿no? ¿Cuánto se está aumentando? Pues es lo que queremos saber. Porque se están haciendo los números más grandes. Entonces la pregunta es, ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Con cada uno de ellos, ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si, si observamos del 6 al 12, es como, o se está sumando 6, o se está multiplicando por 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría del 12 al 24? Pues del 12 al 24, si se estuviera sumando 6, ya no me daría 24. Pero si se multiplica por 2, ¿Será que me da 24? Pues la respuesta es que sí, al momento de, de multiplicarlo por 2 me da 24. Entonces, como que el 6 lo, de, lo debieron haber multiplicado por 2 para que me diera 2. Entonces 6 por 2 son 12, 12 por 2 son 24. Entonces 24 se debería multiplicar por 2 para tener el siguiente resultado, ¿no? ¿Cuánto es 24 por 2? ¿Cuánto 2? Bueno, pues 24 por 2 debería ser. 48. 48, pero ahí tengo un 42. ¿Será que eso es lo que está fallando? A ver, si multiplico, si hubiera sido el 42, cuando yo lo multiplico por 2, ¿cuánto me debería dar? Pues cuando 42 lo multiplico por 2, me debería dar 84, ¿no? Y no me está dando 84 me está dando 96. Entonces, ¿será que debería ser 42? Y a ver, ¿qué pasa si es que sí estuviera bien? Si el 96 sí debería estar aquí, entonces cuando 96 lo multiplico por 2, ¿me da 192? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 96 por 2 es 192. Entonces, ¿cuál es el único que no concuerda en la serie? el único número que no concuerda 42. es el 42, entonces la respuesta tendría que ser el inciso C, porque es el único que no está cumpliendo el orden que debería llevar, o sea, si desde el principio ya me está dando que tengo que multiplicar por 2, todos los demás se deberían de estar multiplicando por dos, entonces el único que está fallando aquí es el número 42, ¿sale? Bien, ¿Dudas o quieren que lo escriba para que sea más explicado esto? ¿O está bien así? No, así está bien. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice, Raúl cumplirá 16 años dentro de 7 meses. ¿Cuántos meses le faltan para cumplir 18 años y medio? Ah, pues aquí ya voy a tener que escribir cositas, ¿No? Porque así como está, no voy a poder. Entonces pues vamos a compartirles la otra pantalla. Vamos a compartir. Y ahora sí. El ejercicio dice, Raúl cumplirá 16 años dentro de 7 meses. La pregunta es, ¿cuántos meses le faltan para cumplir 18 años y medio? Ok, pues primero dice, que ¿Cuántos meses falta para que cumpla 16 años? Pues nos faltan 7 meses, ¿sale? Muy bien, me faltan 7 meses para cumplir este... Los 16 años. Si ¿Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, eh, ahora si ya tuviera los 16 años, o sea, si ya tuviera los 16 años, ¿cuántos años o cuántos meses faltan para que cumpla 18 y medio? Ah, pues 16. Para 18 y medio me faltan dos años y medio, ¿cierto? Me faltan dos años y medio. Dos años y medio. Ok, si tuviera los 16 años, pues para los 18 y medio me faltarían dos años y medio. Si me están hablando de meses, si me están preguntando los meses, pues lo único que tengo que hacer es hacer una conversión. ¿De cuánto? Pues cuánto equivale a dos años y medio en meses. Entonces, pues yo creo que todos sabemos que un año tiene 12 meses ¿Cierto? Entonces dos años tiene 24 meses ¿Es correcto? Ahora sí. ¿cuánto, ¿Cuántos meses tiene medio año? Pues si yo ya dije que un año equivale a 12 meses entonces medio año equivale a 6 meses ¿Es correcto? Sí. Bien. Entonces ya sé que dos años equivale a 24 meses y ya sé que medio año equivale a seis meses. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo compruebo? Ahora, ¿qué sigue? Pues tengo que hacer una suma, ¿no? Para comprobar que en verdad es este, ¿cuántos meses llevo? ¿Sale? Tengo que hacer una suma. ¿Cuánto es 24 más 6? 30. 30 meses. ¿Sale? Pero esto, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo tuvimos, ¿Por qué? Dije, ah, pues nada más tiene que ser dos años y medio. Esto fue suponiendo que ya tuviera los 16 años. Ah, pero desde el principio me dijeron que le faltan siete meses. Entonces a esto todavía le tengo que sumar siete meses. ¿Para qué? Porque así, con estos siete meses estoy comprobando que ya tiene 16 años y con estos 30 meses estoy comprobando que tiene lo que me están pidiendo, 18 años y medio. ¿Sale? Entonces al hacer la suma me queda que son 37 meses. ¿Ok? Porque lo que me está preguntando es, ¿cuántos meses me falta para cumplir? 18 años y medio. ¿Cuántos meses faltan contando esos meses que todavía no, no ha cumplido los 16 años? ¿Está bien? ¿Vamos bien sí. hasta aquí? Ok. Entonces, pues la pregunta era, pues, ¿cuántos meses faltaban, no? Entonces, la respuesta son 37 meses. En este caso es el inciso B. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esto es lo que siempre hemos estado comentando a nuestros alumnos. Tienen que darse cuenta de qué es lo que le están preguntando. O sea... Todas las preguntas, cuando te dan razonamiento matemático o lenguaje o algo de este estilo, tienes que identificar qué es lo que te están preguntando. En este caso, te están preguntando en meses. O sea, sí, están bonitos los años y todo, pero lo que te piden es en meses. Entonces, todo lo que no se convertirá en meses. Y, y es claro que, pues, al menos necesitamos saber, pues, cuántos meses tiene un año para poder calcular este tipo de ejercicios. ¿Vale? Bien, siguiente ejercicio. Los ángulos A y b que se muestran en la siguiente figura son ejemplos de ángulos. Ah, pues en este caso aquí tengo que recordar unas definiciones de ángulos, ¿sale? ¿Por qué? Porque tengo dos rectas paralelas y una recta que las está cortando en dos puntos, en un punto a cada uno, ¿sale? Entonces aquí eh, la respuesta es, pues ¿quién es el, el ángulo A? A ver, vamos a tomar esta captura para pasarlo al ejercicio. Y vamos a tomarlo aquí. Y vamos a tratar de identificar cuál es el ejercicio que me están pidiendo, ¿sale? Cuáles son los ángulos que me están pidiendo. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver, me están pidiendo eh, que, que este, cómo son los ángulos A y D, ¿sale? ¿De quién? Pues de esta, de esta grafiquita. ¿Cómo son estos ángulos? Ah, pues vamos a ver quién es el ángulo A y quién es el ángulo B. Aquí está el ángulo A y aquí está el ángulo D. Entonces aquí lo único que tenemos que recordar son unas simples definiciones que no son complicado aprendérselas, pero pues sí tienen que saberlas, ¿sale? Entonces, a ver, el ángulo A y el ángulo D están dentro de las dos rectas paralelas. Entonces aquí se dice que son es, internos. ¿Internos de quién? De estas dos rectas paralelas que tenemos aquí. ¿Sale? Cuando te dicen que son internos es porque estamos hablando de ángulos que están por dentro, en toda esta parte de estas dos rectas. Ok, entonces ahorita sé que son internos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son entre, o sea, cómo se les define cuando está una enfrente de la otra o como si estuviera saltándose esta línea? Aquí se están saltando esta línea. ¿Qué línea? La línea de color rojo. ¿Sale? Como que se están dando un brinquito a la línea. Entonces, a eso se le llama alternos. Ok, ahora, pues ya sé que están adentro de las dos rectas paralelas. Y que también se están alternando. Entonces a estos, a estos ángulos se les llama alternos internos. ¿Ok? Entonces solamente conteniendo esa pequeña definición. Recordando que están dentro. Que, es, que quiere decir que están internos. Y después que se están alternando. Porque están en dos lados diferentes. Saltándose esa línea que está cruzando a las dos rectas. ¿Sale? Entonces aquí se le define como alternos internos. Entonces, estas dos rectas, esos dos ángulos que me están preguntando van a ser alternos e internos. De hecho, también tenemos alternos externos, pero eso es cuando están fuera de la recta. Y lo mismo, cuando están fuera de las rectas paralelas, que se estén alternando es porque están dándole un brinco a la recta que las corta y que, que se están alternando, ¿no? Y que están fuera de. ¿Ok? Entonces, en este caso, eh, la respuesta es el inciso D porque están alternándose y están dentro de. ¿Ok? Bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es, la eh, ¿Cuál es la correcta factorización que da como resultado el siguiente trinomio cuadrado? Perfecto. Ah, muy bien. Bueno, pues aquí, ¿qué se, qué se puede hacer? Pues si sabes factorizar, adelante. Haz. Y si no, qué es, ¿cuál es uno de los tips que siempre le damos a nuestros alumnos? Ah, pues bueno, mira, si no sabes factorizar, al menos tienes que recordar cómo se multiplican binomios y al momento de que tú recuerdes cómo se multiplican entonces ya no es necesario que factorices, solamente tienes que hacer esa multiplicación ¿qué binomios voy a multiplicar? fíjate en las opciones, ahí están ahí tienes la respuesta solamente que está disfrazada, le cambiaron, lo cambiaron le cambiaron la forma pero es lo mismo entonces tú tienes que identificar solamente cuál es el, la respuesta correcta, ¿sale? entonces, si no se factorizar lo mínimo que puedo hacer es saber multiplicar binomios. Entonces, solamente observando la pregunta, yo ya puedo decir que no es el inciso A. ¿Por qué? Ah, porque ¿cómo se multiplican binomios al cuadrado? ¿Cuál es la definición de binomios al cuadrado? Ah, pues bueno, mira, vamos a hacer otra vez otro corte y vamos a colgarlo en nuestra pantallita para poder hacerlo fácil. Y pues vamos a ver cómo nos queda, ¿sale? O sea, son unos trucos que tú dices, bueno, pero sí es que, sí me van a funcionar en serio. O sea, pues tú tienes que comprobarlo haciendo una simple multiplicación. Es más, ni va a ser necesario hacer toda la multiplicación. Solamente con que tengas dos datos importantes, tú te vas a dar cuenta de que eso es lo que necesitas ocupar. Ahora, ¿cómo, cómo voy a ocuparlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí te viene el truco, ¿sale? ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que identificar nada más? ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Ah, pues ahí te va. Fíjate, observa. Mira, pues me están dando primero este, el ejercicio, ¿no? Vamos a poner el ejercicio. Bien, entonces, como te estaba diciendo, tú tienes que identificar dos cosas. Primero ya te están diciendo que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces en automático te tiene que, que recordar qué te daba como resultado un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que te da como resultado? ¿Qué tienes, qué, qué operación tienes que hacer para que te dé un trinomio cuadrado perfecto? Pues tienes que recordar que es un binomio al cuadrado. ¿Sale? Un binomio al cuadrado. Muy bien. ¿Y quién es ese binomio? ¿Cómo se escribe un binomio al cuadrado? ¿Cómo identifico un binomio al cuadrado? Ah, pues si recuerdas, un binomio al cuadrado se ve de esta forma. Un a más b o menos, dependiendo qué signo tenga. ¿Y qué te dice el binomio al cuadrado? El cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Pero qué pasa si en vez de más hay un menos? El único que va a cambiar es el signo de en medio, del término que está en medio. Entonces, solamente con tener esto, yo ya tengo que identificar quién debería ser mi respuesta, ¿sale? A ver, si fuera el inciso A, el inciso A no puede ser, ¿por qué? Porque el binomio al cuadrado me dice que el segundo término debe tener un signo menos, si este es un signo menos. Y aquí me está diciendo que tengo más, entonces no puede ser, porque aquí tengo un signo menos, entonces, ya solamente con recordar cómo se resuelve un binomio al cuadrado, yo ya puedo decir que el inciso A no es. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con el inciso B? ¿Será que es el inciso B? Pues fíjate, aparte de eso, te está diciendo, ah, mira, los primeros dos términos los estás elevando al cuadrado. ¿Quién es el primer término en, este, en el inciso B? Es menos 4X cuadrado. ¿Y qué pasa si yo al menos 4X cuadrada, menos 4X cuadrada, lo elevo al cuadrado? Eso es lo que me está diciendo el primer término de mi trinomio. Ah, pues esto es elevar al cuadrado el menos 4 y elevar al cuadrado el, el X al cuadrado. ¿Y cuánto es menos 4 al cuadrado y cuánto es X al cuadrado y todavía al cuadrado? Ah, pues yo sé que cuando es una potencia es porque me está indicando que tengo que multiplicar el número las veces que la potencia me diga. Ah, pues mira, entonces el menos 4 tengo que multiplicarlo dos veces. Es el menos 4 por menos 4. ¿sí? Y el x cuadrada también, por la misma razón, tengo que multiplicar x cuadrada por x cuadrada, porque lo estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto me da menos 4 por menos 4? Ah, pues como yo ya sé multiplicar signos, menos por menos es más, 4 por 4, 16 es positivo. ¿Y x cuadrada por x cuadrada cómo queda? Ah, pues yo sé que cuando multiplico dos números con las mismas bases, las potencias se suman, 2 más 2, 4. Entonces, el primer término de mi trinomio debería ser 16x a la cuarta. ¿Pero qué me está diciendo el trinomio, el, el verdadero trinomio? 16X cuadrada. No son iguales. Ah, solamente por hacer una multiplicación, ya sé que el inciso B tampoco es la respuesta. Ahora, por la misma razón, nada más que buscando ahora el término para B, que debería ser 2Y cuadrada, cuando lo elevo al cuadrado, el Y cuadrado me queda Y cuarta por la misma razón que hice con el X. El X lo tenía al cuadrado y todavía lo tenía que elevar al cuadrado, me quedó X cuarta. Si Y lo tengo al cuadrado y lo elevo al cuadrado, me tiene que quedar X cuarta. Entonces el inciso D tampoco es por la misma razón que el inciso B. Entonces el único que me queda y que debe ser la respuesta es el inciso C. Y ya no le sigas, es la respuesta. ¿Cómo lo compruebo? Pues tengo que hacer la multiplicación o tengo que aplicar el binomio cuadrado perfecto. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El binomio cuadrado perfecto o hacemos la multiplicación de dos binomios? ¿Cuál será? Bien, pues vamos a hacer el binomio al cuadrado. Esto es solamente para comprobar que en verdad es la respuesta, ¿eh? Pero si ya estás completamente seguro, nada más con viéndolo y con lo que te acabo de comentar, que es la respuesta, ya no le sigas. Haz la respuesta y ve con el siguiente ejercicio. ¿Sale? Entonces, a ver, es 4X menos 2Y y lo voy a elevar al cuadrado. 4X menos 2Y y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué dice el binomio al cuadrado? Ah, pues el primer término al cuadrado menos dos veces... El primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, que hacen el signo, ¿sale? ¿Y cuánto me da esto? Pues 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado es x cuadrada, el menos se queda porque menos por más es más, por más es, perdón, menos por menos, menos por más es menos, menos por más es menos, sigue siendo menos. 2 por 2 son 4, 4 por 4 16XY y 2 al cuadrado es 4 y Y al cuadrado es Y cuadrada. cuadrado. 16X cuadrada menos 16XY más 4Y al cuadrado. Y es exactamente lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Sale? Yo bien pude haber hecho cada uno de ellos, pero con que uno ya no me salga el número que es, pues ya no le sigo. Entonces, aparte de que ya comprobé que es el inciso C, los demás ya no son, ¿sale? Entonces, esta es una forma de verlo sin estar buscando la factorización, ¿sale? Porque hay muchas veces que pues, no recuerdo la factorización, pero como el binomio cuadrado es lo primero que vi, pues sí lo recuerdo la mayoría de veces, ¿sale? Bien. Vamos a compartir otra vez. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahí está. El siguiente ejercicio es, hallar el valor de X y me dan 2X, 3X y X. Estamos conscientes de que esto es un ángulo, ¿no? La pregunta es, ¿Quién es ese X? ¿Quién es ese X para saber? Este, porque ahí me lo están dando con valores en grados. Entonces tengo que saber quién es ese X. ¿Cómo lo, cómo lo calculo? Ok, pues lo que tengo que recordar es cómo se calculaban este, los ángulos o cómo, cómo identificar esos ángulos. ¿Sale? ¿Cómo identifico los ángulos? Ah, pues tengo que saber primero este, cómo, son este, cómo se ven esos ángulos. Pues cuando yo sumo esos tres ángulos que me están dando, se le llama ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque cuando yo los sumo me dan 180 grados. ¿Sale? Ahora, solamente con saber eso, ya. Yo ya puedo hacer muchas cosas. O bien, puedo hacer una ecuación sumando todos esos ángulos que tengo o sustituyendo los valores. A mí ya me están dando valores. Si lo sustituyo, pues me tiene que dar que cuando lo sume, me dé 180 grados. ¿Sale? Entonces lo único que tengo que recordar es que cuando yo tengo los ángulos de esta forma... Pues al momento de sumarlos me tiene que dar 180 grados porque son suplementarios, ¿ok? Entonces vamos a ver. Vamos a pegar el ejercicio. Ok, entonces ¿qué, qué estoy diciendo? Que todos estos ángulos, al momento de sumarlos, me tiene que dar 180 grados porque es un ángulo llano y cada uno de ellos se les llama suplementarios. Es decir, cuando yo los sume me tiene que dar 180 grados. Ahora, supongamos que es el inciso A, acuérdense que cuando es un examen pues tengo que encontrar esa respuesta. Es lo mismo es decir, sustituye los valores, ya te los están dando, sustituyelos. Supongamos que es 90 grados. Entonces aquí yo tengo dos veces ese ángulo, ¿no? Entonces ¿Cuánto es dos veces? 90. O dos por 90. Esto es 180. No puede ser. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que todos, todos tienen que sumar 180. Pero si uno ya me está dando 180... Pues no es posible, porque todavía me falta saber quién es 3X y me falta saber quién es X. Y después tengo que sumarlos. Entonces, solamente por saber de que ya al momento de sumarlo ya me dio más del ángulo que debo calcular, ya no es la respuesta. Vete con el siguiente. Por la misma razón, la D. no puede ser el inciso B. Exacto, es la D. ¿Por qué no puede ser el inciso B? Por la misma razón... Ya me está diciendo que X es 80, entonces debería ser este, ¿no? 180, perdón. Pero si te estoy diciendo que cuando yo lo sume con 3X y con 2X me tiene que dar 180, yo ya estoy diciendo que uno solo es 180. Entonces tampoco puede ser el inciso B. Ya no le sigas, ya no sigas multiplicando, ya no sigas sustituyendo y sumando. Ya te pasaste. ¿Qué pasa con el inciso C? Ah, pues el inciso C, pues tampoco por la misma razón. ¿Por qué? A ver, ¿Cuánto es 2 por 15? Y luego tengo que multiplicarlo por 30. ¿Cuánto es 2 por 30? Perdón, este 3 por, 3 por 15, perdón. Porque acuérdense que X es el, el valor y me están dando por X. A ver, vamos a calcularlo. Vamos a borrar. Ok. Bien, entonces ¿Cuánto es 2 por 15? Pues 2 por 15 es 30. 15 es el ángulo. Supongamos que 15 era el ángulo. Ahora, 3 veces el ángulo, que también es 15, esto es 45. Y aparte, solamente el ángulo, dicen, ah, pues 15, pues X es igual a X, 15. Y tengo que sumar todo eso Y cuando lo sume, ¿Cuánto me tiene que dar? 180. ¿Será que cuando yo sumo esto me da 180? Aquí son 10, 4 y, y 3 son 7 y 1 es 8. Pues no, no me está dando 180. Perdón, 9, 9. ¿Sale? No me está dando 180. ¿Sale? Entonces, pues no, porque aquí de hecho hasta me falta, ¿no? Son 90. Entonces la única opción es el inciso D, que es 30 grados. ¿Será que sí es 30 grados? pues vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? Con la misma razón, con el mismo razonamiento que hicimos con esto. Multiplicarlo por 2, multiplicarlo por 3 y luego, luego sumarle 30, ¿sale? Es decir, 2 por 30, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 3 por 30 y pues le tengo que sumar 30 al final, que eso equivale a X, ¿sale? Entonces 2 por 30, perdón, 2 por 30 son 60, 3 por 30 son 90 y cuando lo sume me tiene que dar 180. ¿Me da 180? Sí o no? Sí. O pues el paso. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 60 más 30 son 90. 90 más 90 son 180. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces... Estos son los trucos que siempre este, le, les hemos estado dando a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque es una forma más fácil de encontrar el resultado. Al estar haciendo la ecuación, ya se me olvidó cómo despejar. Ya no tienes que despejar. ¿Por qué? Porque todos los exámenes, tus exámenes vienen con, la, con los valores, con las respuestas. Lo único que tienes que hacer es una sustitución. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con esto. No tienes que hacer más operaciones, simplemente identificar. O sea, ya desde el principio... A y B no puede ser porque ya se pasaron. La única opción era pues cualquiera de esos dos. Poco a poco va a ser descartando opciones. Y otra vez como les había comentado desde la primera clase las opciones ustedes las pueden tomar en el orden que ustedes quieran. Bien puede haber empezado con D y ya como ese me dio el resultado ya ni le sigo. Porque ya sé que si D me dio la respuesta correcta a los demás ya no tendría por qué hacer la operación. ¿Sale? Bien. Vamos a continuar. Ok. Siguiente ejercicio. Okay. ya no tenemos ejercicios. Muy bien. Ok, entonces, pues, se me acabaron los ejercicios, pero con esto, pues, ya, este, les damos un pequeño ejemplo de cómo son nuestras clases eh, ya durante el curso, obviamente durante el curso les damos más tips, no son los únicos, pero tratamos de darles más opciones. La, la idea aquí es que ustedes aprendan y que de esa misma forma ustedes vayan haciendo y contestando su examen de la manera más rápida. ¿Por qué? Porque de eso se trata el curso, el examen. El examen tiene este, un tiempo y ustedes tienen que resolver su examen con ese determinado tiempo. Entonces, por eso nosotros les damos esas opciones. Y aparte de matemáticas, también vamos a tener español, física y química, que son las materias de base que ustedes deben de saber para poder entrar al bachillerato. ¿Vale? Entonces, si quisieran más información, nos pueden mandar un mensaje a nuestra página o directamente en el grupo de WhatsApp en donde están. Sale chicos? Entonces, este, espero nos veamos pronto. Y pues cualquier cosa, pues, seguimos en contacto. ¿Alguna pregunta que tengan antes de irnos? ¿No? Bueno, entonces seguimos en contacto y que te pasen bonita noche. Hasta luego. Gracias. Gracias.